Rompan fila Si tú no me quieres brillar pana rompan fila Hace falta más caca atrás para extinguir un killa Killa You know how we do man Nego yo soy de ground, say bajo de renal plan, plan, plan, plan. Soy el culpable de darle hasta el final Ni un interés me da lo que de mí dirán Yo sí sé que la electrica cargar sus cruces uh. También sé que valiente hay que ponerse flight Haters Yo no ve que BT no era entre en mute ¿Cómo? ¿Cuándo fue que estos raperos a mí me tratan de usted? San, San, San. Bajo terreno al clan Por hey. de que el sueño se desgrace a la mitad uh. Me de prepararse mejor que la humildad Jeez. Me miran de weón y yo no miro para atrás y Con que trap. trap Hey, tina don't stop. stop He's back al attack huh. Como a canidad Hay que ser el mismo, en el mismo ritmo Lunes a domingo estoy yo Cuando quieran hable, pata no me doble Por quien derrotar estoy yo No se trata de campeonar Pero te quieren ver descender En la liga hay que ser legal de piel, todo a nivel, aquí lo cambio, cuenta como Gardel, con terror este redacto como Anabel, cuando quiero y donde quiera las puedo ver, no te voy a rapearte de cómo hay que poner una mujer, No soy como los Hill y rapan de ayer, no trates conmigo enemigo no va a poder, Rompan fila, si tú no me quieres ver brillar pana rompa fila, hace falta más caca atrás para extinguir un killer, killa, you know how we do man, yo Pero mano queda hasta el último aliento Si tú quieres someterte, asómate, ven adelante Que lo que presume no me sorprende El origen se respeta si es de barrio caliente ¿Sí? Doble mérito no es suficiente, no Para llenas que ríen de frente de que le mejor que ellos entienden Y cómo no soldan más. más, tú ya no me quieres ver más, capaz de más, curan de guata que no doy más, yo uh. que me quedo acá, uh. si me lo será por culpa, panano por la gala, por más casos que me inventen, mienten, solo más hacen drama, Tengo uh. mi naturaleza, uh. con Saúl medio para la mala vibra le hago limpieza, uh. el destino me dijo, mi vi con Eric, kill the beat, beat the nemesis, uh. de mi origen tuve raza, color ya y a la vuelta de la esquina tuve todo lo que quise, Go. tengo Dios pa' que lo garantice, cada lágrima en el reto el mismo, fondo cicatrices, uh. miedo a lo que no no, si es tu señal de que va a traer la pena ser aquel ser Que va a ser lo que sea para tener poder Si alas no a tu pinta, troya va Fuerte que ser, para caer, de pie forever man En ese vibe ven de estar bien Y si nos va mal, igual amen Mi clan bajo terrenal, sabe de volumen Para que me funen, cuando quiero money contacto con los homies, Siri Llama negro chico pa' que corran como Sony Somos rap blindado pa' na' Rope, Tú no me quieres ver pillar para estar en el clima. Hace falta más caca que atrás para extinguir un killer, killer. You know how we do, man. Negro, yo soy underground, a ground bajo de renal. Plan, plan, plan, plan. Soy el culpable de lo que dirán. Hasta que se consigan, no hay final. Solo rompan fila. No me quiere ver brillar para rompan fila. Hace falta más que atrás para extinguir un killer. Killer, you know how we do, man, nigga. Yo soy underground, a 6 bajo de renal. Plan, plan, plan, plan. Soy el culpable de darle hasta el final. Ni un interés me da lo que de mí dirán. Woo. That's true. Yeah, Mastro's wanted, nigga.